Hola, amigos de Techcetera, hoy estamos con Camilo, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en ESET. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, soy Camilo Gutiérrez, trabajo como eh, líder del equipo de investigación de ESET Latinoamérica. Nosotros básicamente eh, lo que hacemos es tratar de entender cómo funcionan las amenazas informáticas en la región para, bueno, obviamente poder informar a todos nuestros eh, usuarios y usuarios en general sobre cómo es el comportamiento de las amenazas informáticas, que se pueda entender ese funcionamiento para poder protegerse de la manera más adecuada. Buenísimo, además porque es muy necesario en este contexto mundial. Camilo, ¿cómo ha cambiado el panorama de este conflicto? ¿Realmente, como muchos intuían, se está yendo al campo cibernético la guerra, o eso es solo habladurías? A ver, la realidad es que eh, quizás eh, el tema de todo este conflicto armado entre Rusia y, y Ucrania y lo que pudimos encontrar desde el equipo de, inve de investigación de CET, de algunas piezas, de algunos códigos maliciosos que fueron utilizados para atacar a, a Ucrania o para eh, afectar a, a entidades en Ucrania, eh, lo que sí pone de manifiesto es el uso de este tipo de eh, ataques para desestabilizar lo que se conoce como las infraestructuras críticas de los países. La realidad es que no es algo nuevo, eh, o sea, ya el hecho de, de ver amenazas informáticas tratando de afectar infraestructuras críticas, ya lo habíamos visto eh, desde hace unos años atrás, por ejemplo, hace un tiempo también en Ucrania, eh, como con un código malicioso, con una amenaza informática, eh, lograron dejar una ciudad entera sin energía eléctrica durante un par de noches, o eh, mucho antes de, de eso, eh, también en Irán, como habían logrado afectar eh, las computadoras que manejaban eh, las plantas de enriquecimiento de uranio. Entonces, eh, nada, obviamente que en este contexto eh, se pone muchísimo más en evidencia el uso de este tipo de, de amenazas y obviamente también la necesidad de que los países tomen en cuenta la protección de sus infraestructuras críticas para no caer en este tipo de, eh, de engaños o en este tipo de, de incidentes. Camilo, pero estamos en un punto en donde ya se ve el hackeo de vuelta, o sea... ¿Ucrania le ha respondido a Rusia y estamos en ese hackback? A ver, eh, la realidad es que sí hemos, o sea, sí, sí se ha encontrado evidencia y se han visto eh, casos de eh, también algunos eh, grupos que empiezan a, a afectar o a tratar de atacar infraestructuras en Rusia. Eh, la realidad es que no se sabe a ciencia cierta si son eh, directamente personas que están en Ucrania, financiadas por el gobierno de Ucrania, eh, por ejemplo, hace un tiempo veíamos eh, que el grupo Anonymous también empezó a hacer una, una serie de protestas activistas afectando a sitios en, en Rusia. Eh, eso no, no implica que esté necesariamente en, en Ucrania, pero bueno, si sí de alguna manera eh, ponen en evidencia esto de que eh, en, en el ciberespacio, pues también hay como una nueva dimensión en la cual se pueden dar este tipo de, de ataques y obviamente que también puede tener un impacto importante en la operación normal del país. Camilo. Cuando hablas de impacto, ¿esto cómo impacta a los ciudadanos del común, no solo los que están en Ucrania, y a las empresas? Porque hemos visto cosas bien extrañas como el token Ukraine y demás. Bueno, a ver, la realidad es que en, en este tipo de, de casos, eh, obviamente depende mucho del de tipo de infraestructura o a dónde van dirigidos eh, esos ataques. Por ejemplo, en el caso... Eh, del de, eh, ataque o de la desestabilización, por ejemplo, a entidades financieras a entidades bancarias, eh, pues obviamente eso puede traer una consecuencia para los usuarios que eh, vean afectada la facilidad con la cual pueden hacer eh, las actividades bancarias, lo que te mencionaba también al principio ataques que habíamos visto afectando eh, una planta de energía eléctrica eh, obviamente la consecuencia de eso fue que una ciudad entera se quedó eh, sin energía, sin luz eh, durante eh, una noche completa, eh, entonces empezamos a ver que eso realmente para los usuarios eh, también puede tener un impacto, si bien no se van a buscar afectar individualmente a, a usuarios, pero eh, esos daños colaterales sí si los pueden ver afectados sea en el normal funcionamiento eh, de sus actividades diarias, el acceso a su home banking, eh, no sé, en el caso de la energía eléctrica, plantas de, también de potabilización de agua, entidades de salud, bueno, obviamente que es, es el, el, el hecho de que puedan afectar ese tipo de, de entidades, de infraestructuras, pues obviamente va a repercutir en el, el normal funcionamiento de las actividades de, de las personas. Y claramente eh, hemos visto algunos, como dicen, vivos, que quieren aprovechar la infraestructura para, por así decirlo, recolectar algo de dinero por medio del phishing, ¿no? Tal cual. Desafortunadamente, eh, pues obviamente que alrededor de todo este tipo de, de ataques y de incidentes, se genera mucha curiosidad por parte de los usuarios de saber, de entender qué es lo que hay ahí. Eh, y obviamente que hay personas que aprovechan toda esa confusión, eh, esa curiosidad también muchas veces de los usuarios de querer saber eh, a qué es lo que se están enfrentando, si los podría afectar o no. Entonces, eh, engañan a sus usuarios, les dicen, entren a este link para que vean eh, información, para que vean un video de cómo funciona ta, o de qué fue lo que ocurrió en tal lugar. Eh, o, eh, como lo que mencionabas de, de este caso de los tokens, para supuestamente apoyar o ayudar eh, a los refugiados de, de Ucrania, entonces, para que haga su donación, pero realmente, eh, si el usuario no entra y verifica si la entidad que supuestamente está detrás de esa donación es legítima o no, entonces, también, obviamente, a la parte de esos, eh, de esos eh, ataques, a esas infraestructuras críticas están, ¿cierto? Estas personas que aprovechan esa confusión, esa curiosidad de muchos usuarios para, como bien mencionabas, hacerse algún tipo de ganancia económica a, a cosas, obviamente, de la información muchas veces de los usuarios. Bueno, de aquí me imagino que hay que tener mucho cuidado en redes sociales, ¿no? Porque han llegado mensajes de hola, soy de Ucrania, necesito que me consignes, que me ayudes, que me mandes. Todo eso no es aislado, ¿no? No es solo el correo, hay varios vectores. A ver, sí, la realidad es que, eh, como siempre vemos con este tipo de amenazas o de incidentes que se basan en la ingeniería social, es decir, en tratar de engañar al usuario, pues obviamente que van mutando y van llevando, ¿cierto?, a, al usuario a donde se genera mayor, esa mayor curiosidad. Por ejemplo, no sé, cuando es época de mundial o cuando hay desde el mundial de Elecciones, fútbol, vemos sí, que ejemplo. los engaños van hacia eso. Eh, cuando hay Juegos Olímpicos y la gente está interesada y van hacia eso, cuando empezó la pandemia, toda esta locura del COVID, eh, también vimos que muchos engaños se fueron a eso. Ahora que la atención de las personas está centrada en este conflicto de Rusia y Ucrania, pues obviamente que utilizan eso como excusa para eh, poder tratar de engañar a los usuarios. Y obviamente que los vectores eh, por los cuales lo pueden hacer son un montón, redes sociales, correo electrónico a través de mensajes de texto, etc. Eh, a través de, de sitios web falsos. Entonces, obviamente, tratando de llamar esa atención de los usuarios, lograr engañarlos y, obviamente, al final, lo que buscan en ese tipo de, de, de engaños puntuales es una ganancia económica para sus atacantes. Ok. Y hemos visto que algo muy temido por toda la audiencia se está dando, que es el malware, ¿no? Eh, hemos visto el Hermetic Wizard, el Isaac Wiper, y algunos otros. ¿Nos puede contar más o menos cuál es la dinámica que tienen este tipo de ataques? Bueno, eh, esta, eh, estas amenazas que, que vos mencionas puntualmente eh, son o fueron códigos maliciosos que desde el equipo de investigación de CED encontramos eh, que se estaban propagando en Ucrania particularmente. Eh, y eh, coincidió que la propagación de esos, eh, de, digamos, de, de esos códigos maliciosos de ese mal lugar afectando a, a entidades bancarias en Ucrania, se dio un día antes de que empezara todo este movimiento de eh, tropas de Rusia hacia, hacia Ucrania. Eh, ¿Qué pasa con, con este tipo de códigos maliciosos? Bueno, el Hermetic eh, eh, Wizard lo que hacía era tratar de eh, propagar, ¿cierto? llegar a una red, por ejemplo, de una entidad financiera o de alguna empresa, y eh, que se propagara solo eh, a través de, de esa infraestructura, es decir, para tener un mayor alcance. Y el Wiper lo que hacía es, digamos, es un tipo de código malicioso que lo que, que, lo que trata de hacer es inutilizar eh, la computadora, ¿cierto? A la cual eh, logra infectar. ¿Cómo? Sobrescribiendo el sector de arranque del, del disco duro reiniciando la máquina de tal manera que cuando el equipo trata de reiniciar, obviamente no va a poder hacer, está corrupto y, eh, y digamos que lo que va a hacer es que la, la máquina, cierto, ese dispositivo del usuario, pues va a quedar inútil, no va a quedar inutilizado y ahí es donde se produce, digamos, ese impacto alto en la continuidad del negocio de, de la entidad afectada. Camilo, ¿existen eh, opciones de que eso se fugué y llegué por aquí, por estos lares, como pasó, por ejemplo, con WannaCry? A ver, la realidad es que eh, WannaCry fue algo muy puntual eh, que, eh, o, o mejor dicho, algo eh, que empezó en, en Europa, es verdad, la propagación de ese gusano informático, de ese ransomware eh, y se empezó a propagar eh, por eh, todo el mundo. La realidad es que la motivación para propagar WannaCry había una motivación económica, ¿cierto? Porque el, ese ransomware infectaba el dispositivo del usuario, te secuestraba la información a esa empresa y le exigía un pago para que le devolvieran la, la información a los usuarios. Entonces, de ahí que ese ataque fuera muy masivo y que tuviera ese impacto global que vimos en, en, en su momento. Ahora, con estas amenazas, eh, con este wiper, lo que vimos es que estaba muy centrado en, en Ucrania. Eh, y en afectar eh, esas infraestructuras eh, puntuales o estas empresas puntuales en, en Ucrania. Es posible que lo veamos en, en otros países, es probable porque es una amenaza informática y de alguna manera demuestra, cierto, que eh, ese tipo de códigos maliciosos de malware pueden tener ese impacto, eh, pero la realidad es que la forma en la que se propagó y a dónde estaba apuntado eh, lo vimos que se quedó eh, en Ucrania. De hecho, nosotros en, en nuestro laboratorio de investigación le hemos estado haciendo seguimiento y vemos que no se ha propagado en otros países. Entonces, eh, la realidad es que no creo que lo, que lo vayamos a ver eh, afectando a, a otros países en el mundo, pero lo que sí creo que es muy importante es que nos deja o sea, una lección aprendida al respecto de que, bueno, existen estas amenazas que pueden poner en jaque eh, empresas completas eh, o sectores eh, de la industria completo, y bueno, de ahí la, la necesidad y la importancia que las empresas consideren, ¿cierto?, ese tipo de situaciones y obviamente que puedan protegerse para que eventualmente no vayan a ser víctimas de este tipo de amenazas Bueno, pero acá algo que siempre nos dicen en los videos, nos dicen, no, oh, ya muy chéveres, nos encanta, pero ¿cómo nos protegemos a nivel bueno, de empresas? A nivel de, de empresas, creo que lo, lo más importante para, para las empresas y más en, en nuestra región, eh, es eh, que tengan presente y que sepan y que entiendan que existen estas amenazas informáticas. ¿okay? Que esto no se trata de un cuento o de algo que podría llegar a pasar. No, ya lo vimos, cómo actúan, el impacto que tienen. Y además, entonces, el primer paso es decir, reconocer que existen esas amenazas informáticas. ¿Para qué? La idea no es volverse paranoico ni mucho menos, sino al contrario, o sea, al, al ser consciente de que existen esas amenazas, se va a poder proteger. Y la protección debería basarse por lo menos en tres pilares muy importantes. El primero tiene que ver con la tecnología de seguridad, es decir, contar con tecnología de seguridad en los servidores, en las laptops, en los, eh, en los computadores de escritorio, en smartphones, ¿cierto? en todo lo que se utiliza de tecnología dentro de la organización qué me refiero? Tener un antivirus, tener soluciones de, de detección, tener un backup en el caso que lo requiera Es decir, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, esa tecnología de seguridad puede ser mayor o menor, pero pensar en tener tecnología de seguridad. Segundo, la gestión que se hace de esa tecnología. Y eso tiene que ver con mantener actualizados eh, los dispositivos que se utilizan, los sistemas operativos, las aplicaciones, porque eso precisamente va a corregir esas vulnerabilidades, esos fallos que aparecen eh, constantemente y que pueden ser utilizados por un atacante para propagar precisamente ese tipo de, de amenazas. Y lo tercero, eh, cuando se habla puntualmente de, de empresas, es la educación a las personas, a los empleados. ¿Por qué? Porque en últimas los empleados son esa primera línea, es cierto que son los que reciben los correos que hablábamos ahora, los que entran a las redes sociales, es decir, los que son como esa primera línea por la cual pueden llegar eh, las amenazas entonces es muy importante que ellos también sepan reconocer, identificar estos correos falsos para que obviamente no vayan a caer tan fácil en los engaños y eso se pueda volver o convertir en un problema para las empresas. Ok, o sea que el chiste que hacen en los ambientes de ciberseguridad es muy cierto, no que el mayor hueco de seguridad está entre el teclado y el asiento. Eh, sí, la verdad es que el, el usuario eh, se convierte en ese eslabón, cierto, débil en, en esa cadena de, de seguridad, como lo decías, ese, ese problema entre eh, el escritorio y la, y la computadora, entre la silla y la, y la computadora, y de ahí la importancia de, eso, de tener usuarios que estén bien educados, eh, también que sepan, que entiendan cómo funcionan esas amenazas informáticas, el impacto uno que puede tener, en la organización, ¿cierto? en la empresa en la cual trabaja, y también de, de manera personal, porque este tipo de amenazas también pueden afectar eh, a los usuarios. Entonces, quizás en la medida en que sea más fácil para, para un usuario entender cuál es ese impacto, cuál puede ser ese problema que le puede generar esa amenaza, pues obviamente va a ser más fácil para esa persona protegerse y obviamente evitar que esas amenazas se propaguen con mayor facilidad. Camilo, hasta aquí. última pregunta ya para dejarlo ahí ir. ¿hasta qué punto eh, la desinformación llega a ser una amenaza informática? ¿no? Bueno, ese es un punto clave y está buenísimo que lo, que lo toquemos también porque eh, a la parte de que hablábamos ahora de estas amenazas que utilizan la ingeniería social, los engaños y demás, eh, en este caso el tema de la desinformación, si bien no podríamos hablar que eh, es una, eh, una amenaza que va a buscar robar información o obtener algún tipo de ganancia económica Lo que sí genera es mucha zozobra, mucho miedo, eh, porque obviamente se empiezan a propagar un montón de videos, de noticias falsas, entonces eh, eso genera especulación, eh, que se comparte información por ahí que, que puede ser falsa, de hacerse una idea, obviamente, de, de totalmente errada de lo, de lo que está ocurriendo, y desafortunadamente, pues obviamente también eh, hay personas o hay grupos que claramente están interesados en, en desinformar a, la, a, a las personas, entonces... Eh, si bien digamos que eh, es un riesgo para eh, la forma en que como usuarios manejamos y nos manejamos en, en Internet, y ahí la, la importancia de, de mantenernos educados, ¿cierto? De, ok, si recibimos un correo electrónico, si vemos un posteo en redes sociales, eh, tomarnos 30 segundos, un minuto y verificar si eso que estamos viendo es legítimo o puede llegar a ser un engaño. Y obviamente, si vemos que es algo. Eh, que es un engaño, algo, alguna fake news eh, a, o algo que, que no es legítimo, no compartirlo, ¿cierto? O sea, eh, bloquear o no permitir que se siga propagando esa desinformación y denunciarlo, ¿cierto? También para que esa eh, publicación eh, sea dada y baja y no siga llegando a más usuarios. Entonces, digamos que en ese punto sí tenemos una responsabilidad también como usuarios en poder entender, identificar ese tipo de, de noticias falsas que no es más que eso, quizás tomarnos esos 30 segundos, ese minutico de más para entender qué es lo que estamos leyendo y así poder estar seguros que eso que estamos compartiendo es realmente algo legítimo o si se trata de una noticia falsa pues obviamente no seguir propagando esa desinformación Perfecto, muchísimas gracias Camilo y como siempre lo esperamos en texetera.co No, buenísimo usted, muchísimas gracias por la invitación y bueno hasta una próxima